Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y aquí estamos con un mini tutorial. En este caso, este mini tutorial es de Pokémon. Vamos a hablar de cómo abrir muy, muy, muy, muy rápido un huevo. Este, por ejemplo, nos lo acaban de dar y como pueden ver, tiene toda la información. Y bueno, lo cogí el pasado día 8 de diciembre. Y mmm, vamos a ver cómo podemos hacer para que este huevo salga... ...lo más rápido posible. Para ello necesitamos cualquier Pokémon... ...cualquier Pokémon... ...que tenga la habilidad... ...Cuerpo Llama o Escudo Magma. En la misma guardería... ...perdón, donde... ...sí, en la misma guardería... ...donde dejamos a los Pokémon... ...tenemos nada más que tenemos que salir... ...ir a esta zona de aquí... ...montarnos en Tauros... ...y mientras pulsamos B... ...damos vuelta. Tan solo esto. ¿Por qué? Al estar montados sobre un Tauro, lo, los pasos cuentan muchos más. Al estar en una zona cerrada y solamente poder dar vueltas, se supone que se est estaría contando como si estuviéramos caminando o corriendo en línea recta, pero muchísimo más rápido. Por eso, el huevo saldrá en mucho menos de un minuto. Bueno, eso dice la teoría. Eh, yo creo que dos minutos. Bueno, pero tampoco es tanto, ¿no? Además, hay que tenerla, tener en cuenta que puedes tener hasta 5 huevos más eh, contigo, para que todos se abran igual de rápido. Pues espero que no me deje un poco en ridículo este mini tutorial, pero como vean es súper sencillo. No sé si pone un cronómetro por aquí, por algún lado. ¡Míralo! ¡Ya está! ¡Ya está! Muy rapidito, por cierto. Ya que estamos, vamos a ver qué huevos es que sale del huevo. Y nada, espero que les haya gustado. Si es así, pues denle like. Si todavía no estaban suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos. Adiós.